Acá hay una chica eh, que además muestra fotos que hizo con Ricky eh, durante toda su vida. Ella toda la vida supo que él era su papá. Nos contaba, me acuerdo, cuando estuvo acá de invitada, lo triste que era para ella. Gracias. Cuando por ahí en un cumpleaños se ponía la canción de su papá y ella no podía gritar a los cuatro vientos que esa música que estaba sonando en ese cumpleaños... Era obra de su padre, de Ricky Maravilla. Y ella lo, realmente cuando nos lo contaba se le llenaban los ojitos de lágrimas. Realmente nadie sabe lo que debe sentir esa chica. Tampoco sabemos lo que debe sentir Ricky, porque también debe sentirse muy mal. Debe tener también un, una bomba en el, en el ¿no? para adentro. La tenemos a Taki Natali, la tenemos a la novia de Ricky Maravilla. Hola Taki, bienvenida a la tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Hola, Taki, bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos perfecto y qué bueno que podamos conversar con vos, porque la última vez que hablamos con vos, Taki, nos dijiste sí, sí, Ricky, va sí. a hacerse el ADN. ¿Qué pasó, Taki? <risa> ¿Qué pasó? Sí, exactamente. Y eso ya lo están manejando... Ellos están esperando una orden que viene de la justicia, pero todo quedó en que sí se lo hace. Claro, claro. Acá la, la, está, justamente está la abogada Rañaza, que mm. es la abogada de Guadalupe, y sí. dice que si si Ricky no se hace, digamos, así suena feo, pero es así, como que sí. si Ricky no se lo hace por las buenas, igual eh, la justicia uh -huh. lo va a intimar a hacerlo. Claro. Exactamente, él ya sabe eso, sí. eh, y de hecho decidió hacerlo voluntariamente, solamente está esperando una orden para que, que le llegue. Pero si decide hacerlo voluntariamente, para... porque está sí. esperando una orden? Voluntariamente uno porque... va, no espera la orden. Claro. claro, eso exactamente es lo que en un momento hablamos, pero el abogado le dijo que no podía ir él, ofrecerse y hacérselo aquí? de una. A ¿Sí? mí no me gustará algo, ¿sabes que me llama la atención? Yo sí. valoro un montón que quieras salir al aire, sí. porque la verdad habla de tu tranquilidad y tu valentía. ¿Por qué no sale él? ¿Por qué tiene que salir la mujer de él a hablar de algo que tiene que ver con él? Porque hay cosas que, que le cuestan. Yo te digo la verdad, y todavía hay cosas que cuestan porque los abogados eh, lo confundieron mucho también. Eh, ¿En qué lo confundieron? De, de hecho, de hecho ahora tiene otro abogado porque el anterior eh, le ¿Pero decía... en qué que lo confundieron? En Apa. lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar. A ver. O sea, como que llega un momento que no sabe él cómo actuar. Cómo y actuar tiene que ir al tercer ADN y ya. Claro, eso es lo que eso es lo que nosotros hablamos, pero parte de la justicia le dice no, no, vos tenés que esperar una orden, no ah. puedes aparecerte solo. El otro abogado le decía no, no tenés que hacértelo. Eh, tenés vos. que esperar que, que te obliguen, ¿entendés? Y tampoco es la cuestión que lo obliguen, ¿viste? Porque es como vos decís, no, no, no, no queremos esperar hasta ese momento. Claro, o sea... Taki, claro. Y, y otra de las cosas que yo sí. te digo de todo corazón, lo que yo tuve conversando con él, sí. eh, él no, no está negando la situación ya, o sea, eh, como que también tiene sospechas y quiere saber, ¿viste? Ah, pará, Taki, está sí. diciendo que él tiene la sí. curiosidad de saber sí, si Guadalupe, sí, sí, sí, eso no sí. su hija, pero no tiene su hija. Sí. Y entonces, pero acompañarlo sí, tiene, tiene y llevarlo a hacerse el ADN. ¿Le puedo preguntar algo a la abogada con esto que está diciendo sí, Taki? Sí, por supuesto. Con esto que sí. está contando aquí ¿es necesario esperar sí. una orden judicial? ¿No pueden ir a hacerse un ADN privado? Es lo que me encantaría, eso que yo, por eso vuelvo a invitarlo que... a Ricky, que por favor tiene mi teléfono, que me llame. Sí. Eh, no me gusta eso decir esto, lo yo no yo me gusta diría... hablar mal de los colegas, pero estuvo mal asesorado. Claro y me parece que sí, hay formas más fáciles de solucionar esto soy una colega una abogada que me, me, me la verdad que trato siempre de, de no de entorpecer a la justicia que bastantes causas tiene sí. y estas cosas se pueden solucionar bueno, de otra doctora, manera ¿un no ADN privado no sí. tiene nada que ver con el tra con el camino judicial digamos pero no una vez positivo, pero negativo, que le facilite el, y, el camino el pero si ya da positivo facilita el camino no sí. obviamente que si da negativo sí, uno eh... va, va... es legal sí lo ¿Qué? que le pedirías realmente a la justicia es que agilice las cosas, que agilice las cosas para que a él ya le pueda llegar eh, ese papel que espera para que pueda ir y se la lo pueda haga. Está, está aquí, él, está claro. aquí, mira, si Ricky está interesado en conocer el resultado sí. de ese ADN, es un, hiso, un hisopado, le sacan con un hisopito de la boca, no, te, no le tienen que sacar sangre, van a un laboratorio privado y en menos de una semana los dos saben que, quiénes son para el otro, digamos... Eh, es, es claro, importantísimo. exactamente, es lo que, le, que el, el abogado supuestamente le dijo que por privado eh, no lo hiciera. Bueno, sí. ahí entramos en la cuestión de, de desacuerdo. De aquí conmigo, Mira, porque para mí es así también, Totalmente. para mí es como que agilizaría mucho las cosas, bueno, que vayamos sí, sí, y lo sí. hagamos directamente, no esperemos tanto. Taki, eh, acá la abogada te quiere decir algo, dale. Sí. Me parece dale, muy doctora. importante esto que dice Taki, que está de alguna manera diciendo que él también ya tiene las sospechas, está de Perfecto. alguna manera dándonos la razón y bueno y esperamos que por favor se acerquen, se comuniquen de alguna manera para ayudar también a la justicia a que se agilice y que estos pasos se acorten también, claro es responsabilidad sí. también de él. Taki, cuentan con nosotros, sí. por supuesto, así que te agradecemos mucho este contacto, vos siempre le pones mucha onda a, este, a esta historia. Así que eso no, parte, parte es parte muy importante de esta, de esta historia. Hasta aquí te mandamos un beso grande, saludarnos a Ricky y bueno, y pronto por ahí tenemos noticias. ¿eh?